Bien, como veis, me, me han convencido al final ¿eh? y estoy aquí para dirigiros unas palabras. Ya sabéis lo tímido que soy y no me gusta hablar en público, a no sé, para dar una clase. Claro, no creo que tocar ahora dar una clase de, de costos, ¿no? Pero vamos, la Nuria Basferré, utilizando sus artes de marketing, me ha convencido que, dado que hago vídeos, que os haga un vídeo para eh, dirigirme a vosotros y aquí estoy con la, con la chica de los vídeos. Con la que ya casi me he hecho íntimo, ¿eh? y que ahora que no nos los jefes, digamos que es de lo mejorcito de la casa, lo que trabaja incluso fuera del horario laboral, pues bueno, eh, unas palabras para para agradeceros el, el que me hayáis elegido como padrino. Supongo que principalmente se debe a, a la tutoría de, del año pasado, y simplemente eh, deciros que, como ya os dije en la última clase, que la verdad que me lo ha pasado muy bien con vosotros en, en estos años que hemos convivido eh, y hemos inter, interactuado unos con otros. También deciros que una de las grandes alegrías que puede tener un profesor es cuando vive a algún que otro alumno que supongo que está ahí sentado y que a la mejor ahora se esconde en, en la silla, que al principio cuando te dirigías a él no te decía ni hola de lo tímido que era y que al final de los años ves que sale a la pizarra, que hace el ejercicio, que explica, que resuelve las dudas, pues la verdad es que uno engorda más de de lo que os podéis imaginar, porque piensa que, bueno, pues ha conseguido espabilar a la gente. Bien, solamente quería deciros, eh, tanto de mi parte como de todos los profesores que habéis tenido, que aquí estamos para lo que necesitéis en el futuro, porque a pesar de que alguno ha dicho, bueno, ya no estudio más, eso es una gran mentira, porque vais a tener que seguir eh, mirando, actualizando y poneros al día en una serie de, de temas, y para lo que necesitéis, pues tanto yo como mis compañeros estamos aquí para lo que podamos ayudaros. Y ya por último, para acabar y haciendo un poquito más de papá, daros dos consejos. Uno, ahora dentro de poco tenéis que ir a, a las entrevistas de trabajo. Acordaros, soy supermans, lo sabéis todo, y lo que no sabéis estáis en camino de saberlo. Y ya por último, eh, supongo que después de este acto tenéis una celebración, procurar no pasaros. Bueno, Anita Tutón y tanto, Tony, gracias por todo.